Saludos, soy Israel Bandera y en esta hora les quiero hacer eh, una pequeña invitación para que se unan a mi canal para que así puedan disfrutar de todos los beneficios que les he ofrecido y de todo este contenido público y además de ello, contenido privado. Con ello también contarán con, cuando lo necesiten, cuando me lo soliciten, contarán con asesoría jurídica e informática ya que yo, ya que yo soy eh, abogado y también soy técnico avanzado, técnico del sistema avanzado eh, por pues ello también subo tutoriales de derecho como pueden ver en esto que están aquí y también pues, subo tutoriales acerca de lo que es eh, todo lo referente a sistema por ejemplo me han pedido tutoriales de, para eliminar anti servicio inescrutable aquí está este video lo he creado, me no una, una semana para crearlo porque no, no fue fácil pero lo hice me solicitaron tutoriales de cómo capturar la pantalla de Netflix también los hice aquí están los tutoriales el uno tiene 13.000 el otro tiene 4.000 eh, eh, porque lo hice para celulares y para eh, computadores, para ordenadores entonces tendrán a, a su disposición todo esto y además de ello tendrán eh, eh, tendrán la potestad de reproducir todos mis videos privados y los enlaces todos les serán sin anuncio en los videos privados y lo otro que también tendrá como beneficio eh, el acceso a mi página privada. Verán videos eh, eh, en mi página, películas, todo lo que ustedes deseen. Le pueden solicitar películas, se las subiré también. Le pueden solicitar un video privado, también se lo subiré. Que será exclusivamente eh, de ustedes ese video privado. No lo verá otra persona, solo ustedes. A no ser que ustedes me soliciten el permiso para que la otra persona lo vea ya que el video me lo está usted y es de ustedes entonces tendrán todos estos beneficios eh, las asesorías, la, los links sin anuncio video, eh, público, eh, contenido público y privado a disposición de ustedes acceso a mi página privada, acceso a películas me pueden solicitar películas directamente de Netflix yo se las estaré subiendo ya que yo puedo capturar la pantalla de Netflix también me pueden solicitar un tutorial personalizado un tutorial en, en el que me el nombre de ustedes Tendrán prioridad en, la, en los comentarios públicos y privados Siempre les daré más prioridad a los comentarios de los que eh, se han unido al canal Entonces únanse para que eh, puedan disfrutar de todos los beneficios de estos y otros que estoy estableciendo para futuro Entonces simplemente dan clic en el botón de unirse y siguen todos los parámetros establecidos Y se les habilitarán todos estos beneficios No olviden de unirse y hasta la próxima Chao